Muy bien, y en este momento lo que vamos a comenzar es hablar, como habíamos dicho, de los gimnasios, instalaciones deportivas. Vamos a empezar saludando. Tenemos aquí, ahora mismo con nosotros, Ángela de Miguel, Paco de la Fuente, Ángel Peña y David García. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas Muy tardes. Muy buenas. A los cuatro. Buenas tardes. Enseguida vamos a ir desarrollando varios puntos, pero el primero que, en el que quería hacer hincapié, es en, el, en lo que a lo mejor está cayendo la sociedad, con el hecho de que no puede ir a los gimnasios, el hecho de que no está cogiendo esa frecuencia ¿no? de, de hacer deporte, de ponerse manos a la obra, puede ser que, que ocurra que acabemos eh, llevándonos al sedentarismo. No sé si estos datos eh, los estáis manejando cada uno como propietarios de gimnasios, eh, de lo que está ocurriendo, y Ángela de Miguel me imagino que como usuaria de, de gimnasio también estará viendo que está más complicado el ponerse manos a la obra. David, empezamos por, por ti, por ejemplo. Muy buenas, Edu, buenas tardes a todos. Eh, bueno, pues como bien dices, son los propios usuarios los que te paran en la calle y te dicen que, que se están, que están perdiendo la, la, la forma física que tenían y eso afecta a la salud no solo física, sino, sino mental, como bien decías. Entonces, eh, es una cosa que notamos todos, incluso los propios técnicos eh, te lo comentan, o sea, que son los primeros en estar entrenando en sus casas como pueden para para una vez, si podemos reiniciar nuestra actividad, pues incorporarse lo mejor posible a, a su trabajo. Claro, ahora eh, vamos a ir viendo un poco cómo están haciendo los diferentes profesionales, pero también quería preguntarle a Ángel Peña por, al respecto, por lo mismo, lo que estábamos ahora mismo comentando, que es exactamente eso, el sedentarismo que está formando parte desde hace ya varios meses de la vida de, de, de, pues de todos los usuarios de gimnasios que no pueden hacerlo. ¿No es así? Vamos a, a poner en pantalla, compañeros, para que se les vea a los cuatro y lo vamos comentando con, con los cuatro para que no, no, haya, no haya problema. Vamos a verlo enseguida. Vale, Ángel, te escuchamos. Buenas tardes. Pues, en primer lugar, agradecer al Canal 8, Valladolid, eh, la invitación que nos hacéis para dar un poquito de eco de, de nuestra problemática como sector. También agradecemos a Ángela de Miguel, que nos haya ropado dentro del cierre de Valladolid, eh, en, una, en, una asamblea, en una asociación que acabamos de, de refundar recientemente, de la que estamos presidente, y ahora os hablaremos de ella. Respecto a la falta de, de actividad física que comentabas, eh, tenemos que reseñar un dato que nos da la OMS, no lo dice cualquiera, no lo digo yo. 3,2 millones de personas mueren al año por causas directamente relacionadas con la inactividad física. Esto supone un 6% de las muertes anuales, pero lo vuelvo a repetir, 3,2 millones anuales de personas con nombre y apellidos mueren por inactividad física. Es más… Eh, datos que reflejan la importancia de, de nuestro sector, en el que creo que, que, que no le estamos dando todo el valor necesario, sobre todo por parte de, nuestra, eh, de nuestros políticos, eh, nos dicen que la inactividad física es la principal causa de un 25% de los eh, cánceres de colon y de mama. Se dice pronto. Un 27% de, los, de las causas de diabetes y de un 30% de las cardiopatías. Los políticos nos, eh, se llenan la boca diciendo que los estudios científicos son los que avalan el cierre de los gimnasios. Nosotros tenemos unos estudios igualmente científicos, igual de buenos. Sin ir más lejos, te puedo mencionar a la clínica Mayo, que nos dice que eh, la relación entre actividad física y posibilidad de ingresar en un hospital depende inversamente de la capacidad de actividad física que realice el individuo. ¿Qué nos quiere decir? Que la actividad física es esencial sí o sí, pero no solo como una... Eh, como un brindis al sol, como se ha hecho recientemente en el Congreso, cosa que agradecemos, sino que es cierto, que es verdad y los datos lo van a eh, Vamos a, a ir eh, hablando de, de varias circunstancias de varios temas. Por otro, otro lado, es la renovación de la Junta Directiva de APEDEVA Y ahora el presidente es Paco de la Fuente. Paco, bueno. Hola, pues, buenas tardes, Eduardo. Labor complicada la que adquiere como presidente en un momento en el que se le van a pedir, mucho, eh, se le va a pedir muchas cosas, ¿no? entre otras cosas, a ver si se encuentran eh, varias soluciones. Paco, antes de ir con, con lo que viene siendo lo que estábamos hablando, del sedentarismo, de la importancia, sí que me gustaría entender cómo, cómo habéis puesto ese, ese hincapié, cómo os habéis esforzado para hacer este cambio y qué necesidad había. Bueno, evidentemente la necesidad surge de la situación actual. Lo que, lo que pretendemos es... A unar esfuerzos, juntar fuerzas para, para sumar entre todos y, y solicitar o, o reivindicarnos ante la Administración, en este caso ante la Junta de Castilla y León. Eh, Apedeva realmente es una asociación de empresarios de locales del sector deportivo que lleva muchos años funcionando, pero que desde hace cuatro, cinco años no estaba prácticamente, estaba sin actividad. La hemos, digamos, eh, refundado, hemos creado una nueva junta directiva. Eh, y, bueno, vuestra intención no es la de buscar confrontamiento ni enfrentamiento con nadie, es la de aportar, la de sumar, la de dialogar. En definitiva, la de demostrar a la Administración que entendemos, desde nuestro más sincero punto de vista y desde la máxima objetividad, que no somos un, un problema para, para la pandemia. Que cuando nosotros hemos estado abiertos, eh, el incremento de la incidencia no ha sido causa-efecto. Es decir, y además de todo lo que hablaban antes mis compañeros, tanto David como, como Ángel, Sumando todos los datos, la, la, yo creo que la frase es el deporte es salud y con eso se resume prácticamente todo. El deporte es salud física, es salud mental, es socializarse, escoger hábitos deportivos, es coger hábitos sanos y de nutrición también, lógicamente. Hace poco se ha aprobado, la semana pasada, gracias a Coleg, que, que ha puesto mucho empeño en ello, en ello eh, eh, una propuesta de, no de ley, es cierto que no es de ley, pero que se declara al deporte como actividad esencial. Sí es cierto que, que luego las, las, la, el deporte, eh, está, las transferencias están en las, las autonomías y al final son ellos los que toman las decisiones. Pero resumiendo, otro lo que queremos es eh, hacer ver a la Administración, a quien corresponda de la Administración, que nuestras instalaciones cumplen con todas las normativas, hemos cumplido con todas las restricciones, eh, hemos instalado eh, todo tipo de, de, de, de, de, digamos, de elementos para que, que se nos han ido indicando y cuando hemos cumplido con toda esa normativa y con todas esas restricciones, es el tercer cierre. Eh, imaginaros cuál es la situación en la que nos encontramos actualmente prácticamente el 100 de las instalaciones. Cuando, si hacemos un cálculo interanual en un año, vamos a cumplir prácticamente seis meses cerrados, es decir, con facturación cero. Eh, y cuando hemos podido abrir, hemos abierto con un montón de restricciones. La última con un 30 de aforo, un 33% de aforo. es evidentemente, si además nos pones en el punto de mira y, y, y generas una sombra de duda sobre las instalaciones deportivas, pues evidentemente no nos está haciendo ningún bien y más bien nos está haciendo muchísimo daño. Eh, Paco, eh, dentro de la información que estábamos manejando hay algo que eh, habéis compartido, que es que los centros deportivos de Valladolid no comprenden que para justificar las medidas restrictivas tomadas en Castilla y León se aporten datos de Chicago o Nueva York. Sí, bueno, es un artículo de la revista Natura de Estados Unidos, una revista muy, muy prestigiosa, pero es un artículo que está fechado en, en abril, marzo, creo, es del de, de 2020. Entonces, no entendemos cómo habiendo eh, estudios objetivos eh, oficiales del Ministerio de Sanidad mucho más actualizados, que dicen que, que, que la incidencia del, del COVID en las instalaciones deportivas no supera el 0,30%. Eh, no entendemos por qué hacemos referencia a, esta, a este artículo, pero es que voy más allá. Este artículo ya estaba publicado, ...cuando se nos permite abrir en junio... ...este artículo ya estaba publicado... ...cuando se nos permite abrir en diciembre... ...entonces eh, no sabemos por qué ahora mismo... ...hacer referencia a este artículo... ...si es por un tema de los aerosoles... ...nosotros tenemos obligación... ...durante todo el periodo de estancia... en nuestras instalaciones... ...de uso de la mascarilla... ...y te garantizo que los usuarios... Los, los, nuestros abonados, nuestros clientes... Eh, ...han asumido esa responsabilidad... ...al 100%... Y, ...y sinceramente al principio pensábamos... ...que esto de la mascarilla... Podía suponer un problema. Eh, quizás al principio supuso un problema, pero a, a corto y medio plazo nos dimos cuenta de que, evidentemente, era un elemento más de seguridad y que lo que aportaba era eso. Más seguridad a todos nuestros usuarios para acudir con mayor seguridad, aún si cabe, a nuestras instalaciones. Si a esto le sumas el distanciamiento eh, de dos un metro y medio dos metros, el control de aforos, eh, las reservas online… El, el continuo control de, de, de aforos por parte de, nuestro, de nuestros monitores y de cumplimiento de las normativas y, sobre todo, la enorme responsabilidad, te voy a repetir, la enorme responsabilidad de nuestros usuarios, creo, de verdad, que no somos, además tenemos renovación de aire, prácticamente todas las instalaciones, eh, a 100%. Entonces, es que no, es un poco lo que queremos hacer de la, de la administración. Ángela eh, de Miguel, como presidenta de la COE, no sé si, sé que, te, que, que, que está en la, en la calle, no sé si nos va a poder escuchar bien. Ángela, ¿nos escucha bien? Sí, os oigo bien, os oigo bien, Eduardo. No sé si me veáis bien. Sí. A ver, eh, si me veáis bien, perfecto. Por, por, por ubicación, no sé, creo que estás en Colón, ¿no? Estoy en Colón, acabo de bajar del tren. Entonces me habéis pillado justo llegando, llegando de Madrid que tengo que ir por trabajo, que no podemos ir, pero Muy bien. algunas eh, por temas de trabajo nos dejan, nos dejan salir. Le agradecemos que nos atienda también. Bueno, hablando de, de los centros deportivos, de cómo se va a trabajar, cómo desde la COE... ...se va a apoyar a esta formación que evidentemente eh, es uno de los más desfavorecidos... ...con lo que está eh, ocurriendo. Eh, ¿Cree que va a haber fácil contacto con las autoridades, con, eh, no sé, con, con la Junta, con el Ayuntamiento... ...para buscar fórmulas en las que los gimnasios no haya... Algunos se va a quedar en el camino, de hecho ya se ha quedado... ...pero que sean los menos los que se queden en el camino? Bueno, nosotros exactamente igual que estamos haciendo con todos los sectores afectados, creemos y tendemos la mano a las administraciones para buscar medidas que permitan compatibilizar salud y economía. Estamos viendo cómo otras comunidades autónomas lo están haciendo así, eso está permitiendo incluso crear empleo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, y vemos cómo los indicadores… O el otro día salía un estudio que compartía hostelería que veía que los indicadores eran similares en aquellas comunidades que se habían cerrado la hostelería y en las que no. Con lo cual, al final, incluso la propia consejera de, de Sanidad de, de la Junta de Castilla y León en algún momento ha pedido a, al Estado que valore y determine qué medidas realmente tienen un impacto en la salud o en la subida y bajada de las curvas de contagios y cuáles no, porque, porque tampoco está claro que todas estas medidas tengan ese impacto tan positivo que, que buscamos. Con lo cual, nosotros tendremos la mano para analizar, para hacer esos análisis y desde luego, como bien nos estaba comentando Paco antes, para hacer ese esfuerzo de todas las empresas para cumplir con las medidas sanitarias y poder estar abiertos respetando y compatibilizando salud y economía, porque realmente creemos que es posible y vemos cómo en otras eh, zonas se está, se está haciendo y de esa manera queremos trabajar con la administración. Y vamos a pelear, contarlo y hacer todo lo posible para que, para que así sea, porque realmente nos preocupan las dos cosas y creemos que se puede trabajar para unir ambos elementos esperemos que así sea, que con lo que están, estamos hablando. Ahora tenemos eh, a, a los cuatro, estábamos hablando con Ángel, Ángela, eh, David y Paco y sí que me gustaría que de alguna manera todos aquellos que se ven representados por, eh, por esta formación, ¿no? por esta asociación que al final es importante, qué mensaje se les puede mandar de una forma breve cada uno, no lo sé si eh, veis que a pesar de todo lo que ha ocurrido, a pesar de cómo está el sector, a pesar de todo lo que habéis estado cerrados, ¿Tenéis la esperanza de que de aquí a X tiempo eh, poda, eh, podáis ver eh, pues, indicios de, de, de que vuestros negocios no, no acaben eh, cerrando? Esa esperanza solamente va a existir en la medida que, que podamos sumar esfuerzos a través de la asociación, precisamente es una de las mejores fórmulas que podemos hacer para hacernos más visibles y sobre todo para hacernos más visibles ante la clase política. Para ellos yo creo que hasta la fecha eh, está demostrado que no somos importantes. Eh, para nuestro vicepresidente seguimos siendo ocio, no salud, ya lo he dicho varias veces. Aprovecho este altavoz que tenemos para eh, pedirle, por favor, una reunión eh, a más nivel con el señor Mañuelco, el señor Vigea o la señora Casado. Nos encantaría poder reunirnos con, ellas, con ellos y que nos cuenten de primera mano eh, qué medidas han decidido adoptar no para eh, darnos eh, subvenciones, no para darnos eh, ayudas, no para ponernos tiritas, sino para indemnizarnos. Exigimos una indemnización. Se nos está eh, privando de nuestra forma de vida, se nos está evitando que podamos continuar con nuestros negocios. Entendemos que estamos sujetos a una expropiación. Es fácil disparar con pólvora ajena, que es lo que suelen hacer los políticos. Les pedimos que se pongan en nuestro lugar, que se pongan en nuestro lugar y que piensen cómo van a conseguir canalizar esas indemnizaciones, que no ayudas. Y, por favor, que atiendan uh, nuestras peticiones de reunión con ellos. David. Comparto absolutamente todo lo que ha dicho mi compañero mi compañero Ángel y, y es así. O sea, insistimos en eso, en que no son ayudas, debido a que nosotros nos hemos, puesto, nos hemos visto metidos eh, en un problema que, que, que la Junta especialmente ha creado contra, contra nosotros. Entonces, eh, han sido decisiones claras para, para ir en contra del sector, está claro, porque eh, quiero insistir en que se nos compara muchos sectores, pero nosotros hemos estado cerrados en nuestras mejores épocas. O sea, es como si los hoteles hubieran cerrado en verano o como si en las navidades los bares hubieran estado cerrados. Entonces, eh, ha sido abrir para perder dinero o devolver dinero a clientes. Entonces, eh, ese daño que han causado de alguna manera lo tienen que reparar. Y eh, hasta el momento, y todo la, lo que han hecho eh, ha sido derivar el problema a Gobierno, a, a otros sectores, a eludir responsabilidades. Paco. Sí, yo, como decían mis compañeros, totalmente de acuerdo con ellos. No necesitamos subvenciones. Ahora mismo necesitamos ayudas directas porque eh, la situación del sector es crítica, es muy complicada. Y yo le diría a todos los políticos que toman decisiones en este ámbito que detrás de cada pequeño centro deportivo, gran centro deportivo, hay mucho esfuerzo. Hay, hay empresarios que han, que han apostado muy fuerte, que, que nos estamos endeudando al máximo y que estamos intentando mantener adelante nuestras empresas. Y detrás hay muchos trabajadores y muchas familias. Nosotros tenemos muchas responsabilidades de cara a la Administración y a nuestros usuarios, pero también tenemos como empresas nuestros derechos. Y parece que eso la Administración no lo tiene en cuenta. Y estamos tan convencidos, por último, de que, de que tenemos eh, instalaciones seguras que todos nosotros estamos dispuestos a abrir nuestras puertas a cualquier inspección, a cualquier revisión, a cualquier persona de la Administración que quiera venir a visitar nuestras instalaciones para convencerles de que somos espacios seguros y que no somos el problema, sino que podemos formar parte de, de, de la solución, hablándolo, dialogándolo y no imponiendo cierres como se nos está haciendo ahora mismo. Y vuelvo a insistir, la causa de efecto… No, no, no, no, no, no, no son los datos. El 11 de diciembre teníamos unos datos, los tenías por aquí, de una incidencia de 200 y 240 o 250 y, y después, de, y después de, de abril, el 30 de diciembre habíamos bajado a 100 y pico, 20 días después. Por lo tanto, eh, la causa y efecto no es la que se nos dice. De hecho, se, se recalca aquí que el sector deportivo acumula únicamente el 0,06% del total de casos detectados desde el inicio de la pandemia. Eh, para, para concluir, aquí tenía un dato muy interesante, que seguramente eh, es revelador, ¿no? La hospitalización en pacientes con COVID-19 es un 34% menor en personas activas físicamente que en las que no lo son, que son sedentarias. Este dato también hace que nos pongamos, eh, bueno, que pongamos el foco en, este, en esto y que también preguntar Seguramente estaréis en contacto con vuestros eh, pues, vuestros usuarios de, de, de los de diferentes gimnasios. ¿Siguen haciendo ejercicio o han parado? ¿O están buscándose maneras? ¿O hacéis eh, gimna, eh, el tema online? No lo sé si estáis dando eh, clases online o lo habéis parado todo por completo. ¿Cómo está? Brevemente, porque tenemos ya que ir concluyendo. Empezamos por Ángel. Bueno, yo, yo... Okay. Ángela. No, perdón, Ángel, Ángel. Ah, bueno, en, en mi caso nosotros sí que empezamos eh, durante el primer cierre de marzo, sí que empezamos eh, todos los entrenadores a hacer de, de clases online totalmente gratuitas para nuestros usuarios, usuarios y tengo que reconocer que con los segundos eh, cierres ya de diciembre como que nos hemos quedado un poco eh, sin ganas, nos hemos… Eh, eh, eh, no sé que... La, desanimado, la palabra, ¿no? Desanimado por la esa, esa es la palabra. Nos hemos desanimado. Sí, es cierto que tampoco pensábamos que el cierre iba a durar tanto y que iba a ser claro. reiterado. Normal, normal. Entonces, yo creo que la... la bueno, tengo datos de que el 14% de, de, de los usuarios de, de actividad física, no ya de gimnasios, de actividad física, han dejado de realizar esta actividad física eh, durante la, los cierres. Un 14% desde que tenemos covid Sí. Y eso también supone más gasto para la administración, más gasto en sanitario, puesto que, que el deporte lo que hace y la actividad física es eh, incluso ahorrar esos gastos a la administración. Y no solo ahorrar dinero, que estamos ahorrados en 2.000 millones de pesetas en España al año, los gastos derivados de la actividad física, ¿David? sino que ahorra también camas que quedan libres para el resto de, de, de pacientes de otras patologías. ¿David? Eh, sí, Edu. A ver, eh, yo creo que el desánimo ha sido generalizado por parte de todos los clientes. Al final, al que le gusta la educación, la actividad física, sí que, sí que procura hacer deporte y, y cuidarse y hacerlo como puede en casa, en la calle. Pero está claro que, que es un hándicap terrible eh, tener las instalaciones cerradas, debido a que había mucha gente que se animaban entre ellos, quedaban en grupo, eh, se conocían y y hacía actividad de forma, de forma grupal en, en nuestras instalaciones. Y, y eso pues, se ha cortado y muchos de ellos te dicen que lo han dejado y que esperan retomarlo una vez abramos las puertas. Paco. Sí, rápidamente. Yo creo que son, eh, son cosas diferentes. El primer, el primer cierre fue un confinamiento total. precisamente gran parte de la población estábamos en casa confinados y evidentemente eso podía promover el, el, el deporte online. Lo segundo y el segundo y el tercer cierre que es una de las cosas que no comprendemos prácticamente en la ciudad las ciudades tiene una actividad normal salvo dos o tres sectores que nos hemos visto nos hemos visto acabo pero tú sales a la calle la actividad es normal te encuentras con, con los usuarios con los abonados con los amigos que van a tu instalación y lo que te dicen es que bueno pues que salen a andar un poco salen a correr pero que están deseosos de volver a la piscina, de volver al spa de volver a hacer cualquier tipo de actividad colectiva o jugar al padre, lo que, lo que sea. Pero yo creo que son cierres diferentes. El primer cierre de tres meses y medio fue un confinamiento donde la gente estábamos obligados a estar precisamente en casa y ahí sí que hubo un aumento importante. Nosotros estuvimos dando clases online, pero como comentaba Ángel y David, el, el segundo y el tercer cierre quizás haya habido un poco más de desidio, un poco más de dejadez. Y, y, y, no lo, y no lo hemos hecho. Tampoco es algo que nos estén demandando, por eso te digo que quizás hasta las propias, eh, los propios ciudadanos, los propios usuarios, es algo que ya no lo ven como algo esencial, sino lo que ven esencial es ir a la instalación deportiva. Eh, a, a abrir, a abrir. Bueno, Ángela, eh, como usuaria, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? No sé si eh, hemos cambiado los hábitos, seguimos haciendo, hemos dejado de hacer ejercicio. Pues se hace mucho menos, la verdad, porque te complican la vida y al final tú tienes tus rutinas. Yo creo que además es importante, sobre todo porque en este momento que estamos viviendo todos, que, que es un momento duro, que es triste para todos, que hay mucha gente pasándolo muy mal, y ya no solamente por la salud física, sino por la salud mental, estamos viendo cómo están aumentando las depresiones, están aumentando los suicidios, están aumentando eh, datos preocupantes también para la salud mental, y el deporte es salud, con lo cual yo creo que hay que facilitar a las personas sus rutinas, esos entrenadores, que claro, no es lo mismo hacer deporte tú solo salir a correr o salir tú solo, que salir con un entrenador que te mantiene tu forma, que te va a dar unos, unos parámetros y, y demás, ¿no? Y, y, y yo creo que eso es, es fundamental, porque, porque yo creo que lo necesitamos todos y que además es bueno para tener esa salud fuerte para evitar, efectivamente, si nos contagiamos o tenemos cualquier otro tipo de enfermedad, pues, eh, o no contagiarnos o por lo menos sobrellevarla mejor, porque bueno en sana, en sano, que se dice, ¿no? Pues hay que cuidar todas esas cosas. Por, su, por supuesto que sí. Muchísimas gracias a los cuatro por haber participado en nuestro programa, por habernos dado una visión general de cuál es la situación de, de los gimnasios eh, en este momento. Mucho ánimo y esperamos que los datos, según van, y lo que parece que va a ser una realidad, es que dentro de 15 días pueda ser, pueda ser eh, que se abran los gimnasios y luego veamos cómo se puede ir reparando el daño así que y, es, y que después Creemos que sea antes Edu, de verdad porque es que 15 días parece que es poco pero para alguien que lleva ya tantos meses cerrados es muchísimo drama y muchos no van a salir no van a poder aguantar así que sí que sí. queremos hacer ese allanamiento para ver si puede ser cuanto antes más y luego me imagino poniéndose la piel de ...de aquellas personas que, que tienen su gimnasio, que lo tienen cerrado... ...hay muchas cosas que están viendo en general que también tampoco ayudan... ¿no? ...porque hay medidas que a lo mejor eh, crean un poco de controversia... ...hay cosas que se están haciendo que no son del todo correctas... ...y el foco se está poniendo en algunos sectores... ...muchísimas gracias a los cuatro y mucho ánimo. Gracias. gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a, vamos a continuar y...